Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hablar nuevamente de este señor Andrés Sandoval porque está dando mucho de qué hablar, sobre todo cuando la gente le escribe y le reclama por eh, el haber eh, sido un captador de personas en Omega Pro. Este señor ya ha dado muchos comentarios, ya ha hablado mucho sobre el tema y siempre ha dicho y se ha defendido entre muchísimas comillas diciendo de que él simplemente era eh, promotor y que le pagaron por esto y que chalala, chalala sin embargo cuando la gente lo cuestiona este señor responde de manera 100% agresiva 100% eh, ofendiendo de hecho a las personas eh, pero quiero que vean esto de acá vamos a, a, a dar un poquito de contexto a todo esto para que ustedes vean Cómo es que operaba este este señor en Omega Pro? Bueno, aquí ustedes están eh, viendo. <coughs> Vean este short, por ejemplo. Este es uno de los tantísimos que hay circulando por el. El cambio y la nueva economía digital llegó para quedarse. ¿Te imaginas que te diera una clave para mejorar tu economía, desarrollar tu liderazgo, trabajando juntos como equipo y así juntos salgamos adelante? Yo soy Andrés Sandoval, actor, productor, empresario y hoy junto a mi equipo El Efecto Omega estamos buscando personas emprendedoras que realmente quieran crecer económicamente y asimismo mejorar su calidad de vida. Si llegaste hasta acá, quiero que seas parte de mi equipo, que te arriesgues y no le tengas miedo al éxito. Regístrate aquí abajo para contarte con detalle qué es lo que estamos haciendo. ¿Vale? Dios te bendiga. El Efecto Omega. Y vean aquí lo que dice este señor en esta, en esta eh, de caracol televisión y en la vamos a ponerlo no sé, superó varias etapas de la vida que son equivocaciones momentos difíciles y no, sí, tienen razón en esto otros, la mayoría lo llevaron a ¡Bum! a una cosa de teléfono roto en donde no tiene nada que ver o no llega a ser similar a lo que de verdad pasó y hoy en día hasta mi manager es una de las personas que eh, eh, hace, digamos, la, la fuerza por defenderme. Así le toque ir a donde le toque ir porque sabe la realidad y sabe qué clase de personas son las que están metidas acá. ¿no? Personas que en un momento te pueden decir, te quiero tanto. Bueno, aquí ustedes pueden ver eh, esta, búsquenlo, la red Andrés sandoval No lo voy a poner todo porque puede tener copyright. Probablemente, prácticamente, <ríe> sé que tiene copyright. Eh... Y probablemente si ustedes ven un corte extraño, es porque YouTube me saltó el copyright y tuve que borrar ese fragmento. Entonces, no se preocupen si ustedes ven un corte extraño en este eh, <coughs> video. Por cierto, chicos, no sé cómo se esté escuchando. Me voy a dar cuenta hasta que ya suba el video. Bueno, hasta que lo grabe y lo, lo revise. Porque eh, tuve que, que volver a poner mi micrófono viejo. anterior, el que estaba utilizando, que es este, este pequeñito, eh, funcionaba perfectamente hasta que dejó de funcionar, no sé por qué, eh, en, y no me estoy escuchando cuando estoy hablando, entonces eso es algo que eh, me preocupa bastante, <ríe> porque no sé si realmente el audio se está grabando. <ríe> eh, entonces, eh, continuando con el tema de Andrés eh, Sandoval. Este señor le escribieron y, y eh, aquí tengo unos pantallazos. Déjenme ver si los logro eh, poner. Déjenme buscar aquí un poquito. Ok, listo. Por aquí están. Eh, ¿A dónde están? Aquí. Perfecto. Vean ustedes. A este señor le escriben y le ponen. Sería muy bueno que hagas una serie documental de la mega estafa de Omega Pro. ¿no? y vea lo que pone <ríe> esto es increíble claro así podría aclarar a los faltos de cerebro cómo se dejaron engañar por terceros malintencionados con mi imagen pues los que, pues, los que no se dejaron engañar hicieron parte de mi equipo sin engaños con la claridad del riesgo en donde además también soy inversionista y perderé y perdería también, pues no soy el dueño del negocio. Qué bonito cómo se lava las manos este señor de acá. La siguiente imagen es esta. Eh, ok. Quedaría claridad de que hay no solo faltos de cerebro, sino personas... Que se dejan llevar por las redes sociales y juzgan sin saber. Ignorantes que no tienen vida propia y necesitan atacar a los demás desde las sombras. Pues tampoco ponen la cara. Así se les podría demostrar que el negocio le está pagando a todo el mundo. Hoy en día y que muchos pelotudos quedarán con la boca cerrada muy pronto. Este señor este señor, de verdad, alguien que lo represente, que, le, que, que le, le, le ayude. Que le ayude, porque este señor cada vez que abre la boca se está embarrando, se está hundiendo cada vez más. Vamos a ver, este señor lo que realmente tendría que haber dicho es aceptado su responsabilidad del caso. Salir en un comunicado y decir... Vean, gente, yo realmente fui estafado, al igual que ustedes. Yo no sabía que esto eh, era una estafa. Eh, acepto mi responsabilidad del caso. No les puedo pagar porque, como dije anteriormente, no soy el dueño de la plataforma ni tengo el dinero para pagarles. Pero eh, sí eh, acepto de que fui engañado, al igual que ustedes. A mí me pagaron por hacer promoción, me pagaron, pero este señor se pone la camiseta, este señor se pone la camiseta de Omega Pro y sigue defendiendo esta estafa, a pesar de que a él, por lo que veo en ese comentario, tampoco le han pagado, él dice que hay muchísima gente que ya le han pagado y, y, y que va a dejar la boca cerrada a muchos, o sea, este señor, el lavado de cerebro que le, que le hicieron fue una cosa tremenda, y este señor probablemente lo vamos a seguir viendo en futuras eh, esquemas Ponzi o estafas similares. Porque eh, este tipo de gente resulta que eh, se acostumbran a estar engañando a las personas. Se acostumbran a ganar dinero fácil. Entonces probablemente lo vamos a seguir viendo en, eh, en cuánta plataforma aparezca. ¿Por qué? Porque una persona racional, una persona con sus dos dedos de frente tomaría la decisión más más sincera, la más respetuosa con el público, con la gente, con, la, con esas personas que lo han llevado a donde él está. Y él aceptaría su responsabilidad y diría lo que está correctamente, lo que está políticamente correcto decir. Yo también fui estafado, al igual que ustedes. Yo también eh, perdí dinero. Eh, ahora me doy cuenta que esto realmente es una estafa. Ahora me doy cuenta, al igual que todos ustedes. Pero no, este señor lo que está haciendo es absolutamente todo lo contrario y está atacando a las personas que van a reclamarle. Está echándole leña al fuego. Literalmente eso es lo que este señor <coughs> está haciendo. Con cada persona que le escribe y los trata mal. Se porta grosero con las personas. Eh, o sea, este señor de verdad necesita que alguien... Eh, ...su representante o no sé, realmente lo siente... ...y le diga, venga papito, vamos a hablar usted y yo. Usted, usted está echando su carrera al caño. Y por ahí eh, ya habíamos hecho un video anterior donde este señor salía hablando de que por culpa de, de esto que no le habían dado trabajo en algunas ¿qué, series, no sé lo que sea y que estaban jugando no solamente con su carrera sino que con el bienestar de sus hijos ya habíamos hecho un video de esto pero realmente este señor está tan mal que él no se da cuenta que el único aquí que está y sigue hundiendo su propia carrera es él al no aceptar su responsabilidad, al no, al seguir defendiendo un, un, un, un, una estafa Ponzi y al seguir poniéndose la camiseta de esta gente. Entonces, chicos, esa es la eh, el pequeño, la, el, el pequeño fragmento de noticia que les quería eh, traer para que ustedes vean que en este tipo de estafa se ve relacionada muchísima gente. Vimos relacionados. A, eh, al pibe Valderrama, vimos relacionados con Omega Pro a Ronaldinho, vimos a Andrés Sandoval, eh, gente que se dedica a esto profesionalmente como Eric Gore, que ustedes lo van a, se ve, a seguir viendo en este tipo de estafas, a John Maxwell, que a pesar de que tiene muchos libros hablando de estos temas... Él eh, funciona como capacitador eh, y coach de este tipo de estafas y que ha estado en Cifra, que pasó a ser decentra y él sabiendo que ya había dejado a gente sin pagar siendo Cifra, eh, siguió siendo coach de esta gente y siguió eh, hablando y después se deslindan totalmente justamente con ese tema diciendo de que ellos simplemente son coaches. Chicos, eso es todo lo que les quería traer el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Chao.